¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Les comentaba a los amigos de Instagram que va a estar esta, esta plática pues, muy sabrosa, muy vasta. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de migración y también vamos a hablar de Morena, de los tiempos eh, políticos haciagos borrascosos de Morena. ¿Cómo estás, David Méndez Márquez? Estimada Erika, un gusto volverte a saludar en este espacio tan importante como son los conjurados un espacio en donde vienen personajes políticos dice personajes, actores sociales y dice que será ahí. personajes personalidades sí, claro. ¿no? de primer nivel <risa> de primer nivel claro sino de qué se trata y amigos tuyos como y soy amigos, yo. y amigos claro que sí y es que bueno este, me encanta David porque es muy versátil o sea, lo entrevisté siendo secretario de gobernación lo entrevisté siendo, ya no secretario de Gobernación, lo entrevisté con una posible candidatura por ahí, que en la pasado periodo electoral, que no cuajó, pero como que queriendo ser candidato. Suspirante. Suspirante. <risa> y ahora lo entrevisto siendo delegado del Instituto Nacional de Migración, Delegación Puebla. Así o sea, ¿qué, ¿Qué? onda con la... No, no, no, pero me encanta porque es súper comprometido, David, David se mete, no, esta es su chalequito de morena, así su chalequito ¿no? de ese la, color ladrillo y ahorita veo el chalequito claro del Instituto Nacional de Migración o sea, súper comprometido así en es. el tema, a ver ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste a esta a esta instancia que la verdad es que es muy elaborada, es muy complicado el tema de la migración y, y también es un tema que ha evolucionado mucho, sobre todo a partir de la pandemia y de la ahorita pospandemia. Así es. Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Y cuál ha sido tu análisis? Me comentas que tienes apenas tres meses. Así es. Entonces, pues, o sea, ha de ser también complicado estar viendo en tres meses cómo está la situación en Puebla. Eh, pues mira, primero comentarte que yo me siento muy honrado por la invitación que el Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración eh, me hace para incorporarme al equipo del Presidente de la República, al Gobierno Federal, en un área, como tú bien lo dices, eh, muy importante, pero muy compleja, eh, muy especializada también, el tema de la migración en sus distintas vertientes es un asunto que requiere mucha especialización y en donde sobre todo en la parte que normalmente es más visible, que es el tema de la migración irregular, también permanentemente tiene uno que estar atento a eh, la observancia del de cumplimiento de los derechos humanos entonces eh, es un área muy dinámica uh -huh. eh, distinta a las responsabilidades anteriores que tuve. Eh, si bien en el caso de la oficina de representación en Puebla, eh, pues es un espacio eh, con mucho menor personal que el que se manejaba anteriormente, este, pues permanentemente se tiene que estar generando eh, toda una dinámica de atención. ...a los migrantes que permanentemente están actualizando su estatus migratorio... ...es decir, uh -huh. migrantes que vienen a veces desde estudiar eh, a distintas universidades que hay en Puebla... ...o que vienen a trabajar, Puebla también, eh, en nuestra entidad están asentadas empresas muy importantes... ...que permanentemente están requiriendo personal uh -huh. especializado de otros países o gente que ya se decidió a quedar a vivir aquí y que lo que hacen es estar actualizando su estatus migratorio entonces uh -huh. es toda una vertiente de atención la otra que también eh, el instituto tiene como responsabilidad eh, al ser una de las instancias de seguridad nacional de nuestro país pues ser quien esté eh, velando por el cumplimiento puntual del marco jurídico que regula el tema de los flujos migratorios, tanto los regulares okay. que ingresan a nuestro Ajá. país, a veces por vacaciones, a veces uh -huh. por trabajo, como eh, también los irregulares. Y esa es una parte muy importante, porque eh, si bien tenemos como ente eh, del Estado esa responsabilidad, bajo ninguna circunstancia eh, nosotros eh, de alguna manera estigmatizamos la migración. La migración uh -huh. es una actividad... ...prácticamente intrínseca del hombre desde que está sobre la faz de la tierra... Uh -huh. ...andábamos persiguiendo a los mamuts en aquellos tiempos... Eh, ...porque siempre se estaba buscando trasladarse a donde había mejores condiciones de vida... ...y si eso lo trasladamos a la actualidad, a final de cuentas es la misma lógica con la que el ser humano eh, a veces cambia de residencia, a veces se moviliza por un trabajo o busca a dónde tener mejores condiciones de vida para él y su familia. ¿no? Claro. Entonces, esa es la labor del Instituto. Llevamos eh, tres meses al frente de la titularidad en Puebla, eh, absolutamente comprometidos con lo que implica también la responsabilidad de ser un servidor público en esta nueva etapa de la vida pública del país. Creo que es fundamental... Eh, hacer el trabajo con vocación de servicio, con identidad, con convicción y sobre todo con lo que son los principios fundamentales de absoluta honestidad, de combate total a, a la corrupción y uh -huh. verdaderamente tener vocación de servicio. ¿Cuál es la situación de, los, de la migración y de los migrantes poblanos? Te lo pregunto porque bueno, en las últimas estadísticas del 21, de septiembre del 21, que tiene el Inegi, dicen que hay 2 millones de poblanos en Estados Unidos. O sea, 2 millones de poblanos. O sea, cuenta, toda la capital de Puebla allá, allá en Estados Unidos, nada más de poblanos. Así es. O sea, es, es muchísimo, 2 millones, es muchísimo. Eh, ¿Cómo está la situación de estos dos millones? Eh, ¿Cómo está la situación también... De las mujeres que migran porque ese es otro de los fenómenos migratorios que ahorita ya son más mujeres que dejan a los hijos o a la familia y se van. Y no siempre van tras el hombre, tras su esposo, lo que sea, ¿no? Van por, por ellas buscando una mejor condición de vida, ellas. Entonces... Esto también, eh, eh, claro que, que, que cambia, ¿no? Claro que repercute en las familias poblanas y, y, y en, en el dinamismo de las mismas. Eh, ¿Cuál es eh, tu apreciación de esta condición en Puebla? Claro, pues mira, como bien lo señalas, eh, en nuestra entidad... No solo somos eh, receptores de migrantes de otras nacionalidades o incluso de otras entidades del propio país, por las condiciones que tenemos también acá, sino que eh, gran parte de nuestra entidad también es eh, expulsora de migrantes que fundamentalmente van eh, a radicar a Estados Unidos. En ese sentido, yo... ¿Puebla York? pues por Puebla York, tema de Puebla, ¿no? York. Pues por algo, todo el mundo, ¿no? El chiste de Puebla York. Sí. Todo el mundo tenemos un amigo, un familiar o alguien que está en Nueva York, ¿no? Así es, ¿no? Y, y de hecho, hace dos semanas eh, recibí aquí en Puebla a un líder migrante que lleva viviendo justamente en Nueva York más de 35 años y es eh, uno de los principales organizadores del Festival 5 de Mayo allá un festival que según me comentaban no, bueno. recibe a casi un millón de personas eh, allá en Estados Unidos. Y justo eso era lo que yo le preguntaba, eh, ¿cuál es la estimación de poblanos que ellos tienen? Y justamente me daba alrededor de esas cifras, me decía, se habla entre 2 millones y 2 millones 400 mil poblanos que están radicando actualmente en Estados Unidos, de ese tamaño es eh, la magnitud de poblanos eh, allá allá pero lo importante de esto es que gran parte de ellos nunca pierden su compromiso con su tierra, con sus familias, con sus comunidades eh, y sobre todo esa identidad, esas tradiciones y esas raíces que a final de cuentas eh, ellos conservan. Por eso es que una de las vertientes importantes que desde el Instituto trabajamos es eh, el programa Héroes Paisanos, que es un programa que lleva ya, eh, este año cum, eh, cumplió 33 años de aplicación, un programa nacional, eh, que en este gobierno se le da la connotación eh, al programa de héroes eh, en un sentido de reconocimiento a ese gran esfuerzo que hacen nuestros paisanos de, que trabajan y viven del otro lado de las fronteras, uh -huh. pero no se olvidan uh -huh. de, sus, eh, de su tierra y de sus comunidades, y que lo que buscamos ahora... Durante tres operativos que se hacen a lo largo del año en los periodos vacacionales es poderlos recibir ahora que vienen y no solo garantizarles que su tránsito eh, a lo largo de nuestro país va a ser seguro, sino que se ponen una gama de servicios a su disposición para que en los días que están aquí se les agilice si requieren algún acta de nacimiento, alguna copia del acta de matrimonio, a veces son certificados escolares, en fin, documentación que ellos necesitan para poder eh, estar en condiciones de atender sus necesidades allá. Eh, este es un programa que incluso ahora estamos incorporando a los distintos ayuntamientos, capacitándolos para que a lo largo de todo el año, cuando regresan a sus comunidades y requieren algo, pues tengan la canalización adecuada, el asesoramiento y en ese sentido las facilidades para poderlo hacer. Eh, creo que es una cuestión, digamos, de elemental reciprocidad para lo que recibimos. Hay que recordar que este último año que terminó, eh, la principal fuente de ingresos, de divisas en nuestro país, dejó de ser el petróleo, dejó de ser el turismo por el tema de la pandemia y se convirtió en las remesas que envían nuestros paisanos a México, que rebasaron en el 2021 50 mil millones de dólares. Entonces, creo que es eh, justo que se atienda con la misma vocación, con eh, el mismo ánimo que atendemos a los migrantes de otros países, pues también, obviamente, a nuestros propios paisanos. ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa? David, una vez que estás al frente, de, tienes esta responsabilidad, ¿qué es lo que más te preocupa de esto? Porque hablas de, de la migración como, como un, un procedimiento muy natural, o sea, ¿no? Que, que Un derecho humano, así ajá, no cuentas, ¿no? ándale, un derecho humano, pero pues la verdad es que o sea, ese derecho humano no se está ejerciendo, no solo aquí en Estados Unidos, sino en, en todo el mundo, en Europa, ahorita en plena guerra, ¿no? En donde ponen a los ucranianos, se traen en Europa un verdadero relajo, ¿eh? porque la discriminación está a todo lo que da. O sea, no nada más es aquí, la discriminación es en todos lados. ¿Cuál es eh, lo que a ti te preocupa? Mira, eh, algo que es muy importante, y yo creo que habla también del nivel de avance de una sociedad es justamente en el, el trato que se le dan a los propios migrantes afortunadamente en nuestro país eh, la migración irregular no está clasificada como un delito no se concibe como un delito es una falta administrativa es decir, partimos de esta concepción de que no puede haber seres humanos que sean ilegales en el planeta uh -huh. ¿no? pero obviamente si hay un marco jurídico que regula el proceso migratorio, y en ese sentido el Instituto Nacional de Migración es el responsable de eh, velar y garantizar que la migración se lleve a cabo de una manera ordenada, segura y regular, pero, conforme al marco claro, jurídico. Pero eso no se está dando. Mira, lo que buscamos obviamente hacer cuando hay todas estas eh, dinámicas de contención de los flujos migratorios irregulares, es eh, tener siempre presente que estamos tratando con personas, con seres humanos igual que cualquiera de nosotros claro. que en ese sentido, eh, si bien tenemos que hacer valer la legalidad se tiene que hacer bajo un trato adecuado, correcto en donde eh, el principio fundamental sea el respeto a los derechos humanos yo te quiero decir que desde hace tres meses que yo llegué a la titularidad hemos estado entrando en contacto con distintas instancias de la sociedad para justamente generar mecanismos de colaboración y de coordinación en distintos aspectos en donde institucionalmente nosotros no tenemos eh, pues fortalezas, no tenemos a veces recursos materiales, recursos humanos, uh -huh. pero que sí los tiene distintas instancias de la sociedad y hemos estado generando esquemas de colaboración con universidades públicas, universidades privadas, fundaciones, para, eh, aunque sea de manera temporal, a veces son pocos días, a veces son algunas semanas los que los migrantes están bajo nuestro resguardo en alojamiento, ¿sí? que durante ese tiempo pues puedan tener una atención de temas psicológicos, de temas hasta espirituales, que podamos generar talleres que, eh, de eh, distintos aspectos que a ellos les puedan servir y en donde en esa parte estamos sumando esfuerzos con, con la propia con la propia sociedad. Entonces, la intención es obviamente generar un trato no solamente dicto, sino un trato humano a estas personas que a final de cuentas, pues eh, independientemente de que estén viajando de manera irregular, pues a final de cuentas su objetivo fundamental es tener mejores condiciones de vida. ¿no? Digamos entonces que el principal problema que tú estás viendo ahorita en la migración de poblanos, sobre todo los catalogados de manera irregular, ¿Es esto? ¿Es la discriminación? ¿Es eh, que no se están respetando sus derechos humanos? Mira, nosotros permanentemente, como nación, como habitantes de este país, siempre estamos pidiendo que a nuestros migrantes, a los mexicanos que se van del otro lado de las fronteras, se les dé un buen trato. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros, con nuestros hermanos, centroamericanos, sudamericanos o del Caribe, pues es igual brindarles un trato adecuado como el que nosotros estamos pidiendo no al país del norte. La diferencia está en que, por ejemplo, en Estados Unidos, la migración sí está calificada, clasificada como un delito, por eso son ilegales allá, pero en nuestro país no, es una falta administrativa que bajo Ay. distintas características puede ser incluso subsanable, ¿sí? mm. porque también entendemos que hay gente que migra de sus países, a veces por situaciones políticas, a claro. veces por situaciones muy complejas de tipo social, ¿no? okay. o incluso los flujos migratorios reflejan de manera puntual, por ejemplo, cuando hay algún fenómeno natural en algún, algún país, llámese inundaciones, llámese claro. deslaves, llámese guerras. guerras, terremotos, eh, se refleja en las nacionalidades de este, de este flujo migratorio. Entonces, ¿qué es lo que permanentemente nosotros estamos haciendo? Pues justamente generar estos mecanismos de contención que eh, en estos últimos tres meses también han sido muy, eh, se han dado resultados muy eficientes, muy efectivos en cuanto también a la contención de una vertiente que tiene que ver también con el tráfico de personas, que ya son redes específicamente organizadas sí. para eh, llevar de sus países de origen hasta eh, la frontera norte a personas de distintas nacionalidades, a veces en condiciones absolutamente deplorables. Yo te podría decir que hace dos semanas tuvimos un rescate en donde en un autobús venían viajando 123 mm -hmm. personas y los migrantes nos comentaban que llevaban ya cuatro días subidos en ese autobús, entonces imagínate las condiciones, los riesgos que todo esto implica para la propia vida de las personas y por lo tanto nosotros tenemos que ser eh, muy escrupulosos en cuanto a la responsabilidad en ese sentido que tenemos. ¿no? De acuerdo, eh, entonces eh, ¿cuáles son ahorita las principales acciones que vas a encabezar eh, para enfocarse en la migración de los poblanos, porque es muy distinta la migración de un poblano a uno que vive en Tijuana o uno que vive en Chiapas, en, en fin. ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son estas acciones? Tarik? Pues mira, nosotros en cuanto a nuestros migrantes, tenemos todo un esquema institucional también de eh, apoyo humanitario como Instituto Nacional de Migración para nuestros paisanos que eh, emigran fundamentalmente a Estados Unidos. Eh, hay toda una área especializada que es eh, el grupo Beta, que permanentemente está en los lugares más eh, agrestes de la frontera con Estados Unidos, brindando atención humanitaria, eh, agua, alimentos, cuestiones de, eh, básicas de, de salud a los migrantes que están transitando en esta vía. Y nosotros también, en ese sentido, en estos dos meses, hemos llevado a cabo eh, acciones importantes. Yo te diría que hemos ido eh, dos veces al aeropuerto de Huejotzingo, una vez en donde una persona ya mayor, que llevaba más de 17 años estando en Estados Unidos, lamentablemente con ya una enfermedad muy avanzada, y él solo allá, eh, prácticamente su familia pidió que sus últimos días pues, los pasara en su tierra con su familia. Y entonces se genera todo un esquema institucional de suma de esfuerzos uh -huh. con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el propio consulado de la ciudad en donde él estaba. Se vino a nuestro país en una ambulancia aérea que llegó a Huejotzingo. Okay. En Huejotzingo, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, se consiguió una ambulancia terrestre, que lo trasladó hasta su municipio de origen okay. y ahí eh, para recibir atención médica en okay. el Hospital General del Municipio y estar con su familia. Ese tipo de acciones lo hicimos también con otro joven que se accidentó posteriormente y que también fue repatriado de esta manera. Y te uh -huh. voy a contar también una historia en donde un joven de aquí de Tepeji y de Rodríguez que se fue a la frontera norte... Eh, obviamente lo engancharon unos polleros para poderlo pasar del otro lado, a la hora de brincar el muro fronterizo, se cae el muchacho, se fractura las piernas y lo dejan abandonado ahí en pleno desierto, afortunadamente llevaba celular, se pone en comunicación con su familia, les cuenta la situación que está ahí abandonado en el desierto sin poderse mover, nos contactan, nosotros establecemos en el enlace con el grupo Beta, les pasamos su ubicación, lo logran contactar, le pasan agua, le pasan víveres y lo rescata la patrulla fronteriza para darle la atención médica correspondiente y poderlo repatriar. Entonces esas son acciones de tipo humanitario que el Instituto Nacional de Migración permanentemente está atendiendo y está haciendo en coordinación obviamente también con otras instancias de los distintos niveles de gobierno. ¿eh? De acuerdo. Híjole, es, es mucha la, la, la información, tienes que, tienes que regresar para, para, a ver, a ver son dos, dos preguntas antes de pasar al tema político. A ver, eh, uno, la, este, esta necesidad de muchos poblanos para buscar mejores condiciones de vida ¿no? en los Estados Unidos, esta migración irregular, la ¿Ves como un fenómeno que se va incrementando, sobre todo ahorita de la pospandemia, o es algo que eh, eh, se está eh, retrayendo? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante en este gobierno, como lo establece permanentemente el Presidente, para ir generando las condiciones en el sentido de que la gente tenga las oportunidades de salir adelante, de desarrollarse, de encontrar trabajo, oportunidades de vida en sus propias localidades, en sus propias regiones, en nuestro propio país. Creo que esa es la gran aspiración que como país tenemos sí, claro. para que... pero esto no está sucediendo. Mira, la migración, la idea es que no sea forzosa, la idea es que la migración en todo caso sea un tema de decisión personal, claro. ¿sí? pero que no sea obligado por las circunstancias. La verdad es que si hablamos de dos millones de poblanos en Estados Unidos, tiene que ver pues, con condiciones que se generaron en la última etapa, eh, fundamentalmente en la era neoliberal de nuestro país, en donde prácticamente la pobreza se extendió de manera muy importante y forzó, como bien nos decías al principio, eran eh, los hombres, los jóvenes, Luego ya eran también las mujeres y luego ya la migración se dio de familias completas que se fueron Siempre. al otro lado. Entonces ahora la intención es, obviamente no es un tema que se resuelva con una varita no, mágica. Por supuesto que no, Ni de la noche a la ¿Pero mañana. ¿Pero cuál es la tendencia? Pero yo creo que se está trabajando en muchos programas de vertiente social y sobre todo de desarrollo económico en nuestro país que están sentando las bases para ir generando justamente esa posibilidad de ir teniendo un desarrollo eh, en donde todas y todos los mexicanos tengamos cabida en nuestra propia tierra. ¿no? De acuerdo. Ixel Romero, Laura Cruz, Felipe Esteban, eh, José Fermín Sánchez Montalvo, Alejandro Domínguez, Fabián Pastrana nos están viendo, Ernesto Aguilar, Jordi, ¿te acuerdas de Jordi? El, el, el, claro que sí. El flamante regidor de Morena Exacto, dice: te <risa> manda saludos. Dice: saludos a nuestro amigo, el delegado David Méndez hombre de trabajo y vocación de servicio, vámonos y también Mónica Prida nos está viendo, saludos Moni, oye, entonces a ver David eh, hablando de, de, de Morena precisamente de, de tu partido a ver, yo sí me quedé con la duda, yo dije, ay pues igual el amigo ya va a ser candidato y resulta que no fue candidato y que es que los de Morena no me dejaron, y, o sea como eh, hay se distinguen desde afuera dos grandes grupos, ¿no? El grupo de Morena que está eh, eh, orquestado por el gobernador, que pues, sería como que lo más natural, ¿no? Por, por ser el, el líder de ese, ese partido en Puebla, y el otro grupo son... Eh, eh, que, que está como que formado, está como que amalgamado, ¿no? Está también el grupo, por ejemplo, de eh, Claudia Rivera y otras corrientes, ¿no? Dentro de este partido que es muy incipiente, se está conformando y entonces agarra varias corrientes. este y, y entonces yo me quedé con la duda, don Ma, como que qué pasó, ¿Qué por qué sucedió? no lo dejaron, no fue cómo estuvo, o a quién no le pidió permiso, a ver, pues ya, todo lo pasado, ¿qué pasó? Bueno, digo, lo que obviamente pasó es que no se consiguió el tema de la, de la candidatura. Eh, como tú bien dices, hay que tener claro que hoy pues el abanico de actores eh, políticos, sociales, que eh, participamos o que formamos parte dentro del espectro de Morena y de la Cuarta Transformación, pues es muy amplio porque así lo exigió la estrategia que se diseñó en el 2018, abrir lo más posible uh -huh. para eh, lograr el triunfo tan contundente que afortunadamente se dio, uh -huh. pero eso nos deja result como resultado que hoy la 4T está compuesta por actores de muy distinto origen, de muy distinta práctica política, ¿no? y uh -huh. yo te diría incluso hasta de distinta ideología en algunos casos, Claro. pero hoy, es, hoy esa es la 4T y entonces en ese marco, pues ya tú lo señalabas, pues hay distintas, eh, incluso concepciones de lo que debe ser eh, la transformación y la, los alcances que debe tener esta cuarta uh -huh. transformación, quienes venimos acompañando todo este proceso de transformación del país, yo te diría prácticamente de toda la vida, desde la vertiente social, desde la vertiente de izquierda, acompañando desde hace décadas a nuestro hoy presidente de la República, pues tenemos una concepción de la Cuarta Transformación como un proceso verdaderamente de cambio profundo que venga a cambiar de raíz eh, el modelo que se acabó eh, realizando en los últimos 36 años en nuestro país uh -huh. y que los resultados, insisto, lo vemos en el sentido pues, de los pocos que lo tenían todo y los muchos que prácticamente han carecido de lo más indispensable. Ajá. Entonces, en esa lógica, bueno, pues se ha venido eh, conformando eh, lo que es eh, Morena, y eh, creo que, como tú bien señalas, es un partido que está en proceso de maduración ¿no? y sobre todo en, en proceso de definición de qué tipo de herramienta va a ser. Si va a ser una herramienta eh, político-electoral que le sirva pre precisamente a este país para profundizar un proceso de cambio o simple y sencillamente va a ser una herramienta político-electoral que pues, va a servir para el acceso a los distintos cargos o a los distintos gobiernos, pero en algunos casos puede correr el riesgo en esa vía, pues simplemente incluso acabar convertido en una especie de PRI reciclado. ¿no? Mm. Creo que eh, eso es lo que hoy se está debatiendo al interior de Morena y pues efectivamente... Eh, en función de las características que tienen cada uno de estos eh, actores o equipos, pues es, eh, digamos, la práctica que tienen, ¿no? De acuerdo. Ok, o sea, lo que me estás diciendo es de que eh, tú, tú vienes de, pues de los primeros del movimiento, cuando era un movimiento, ¿no? Yo recuerdo que estabas ahí súper super metido, siempre has estado en izquierda, tu familia ha sido siempre de izquierda en Puebla, y entonces, ¿quién no te dejó o cómo estuvo? ¿Fue una decisión nacional? ¿Fue una decisión estatal? Pues con eso de que dicen que el gobernador no te quiere, y dicen por ahí, entonces, pues ya, ya, ya uno ya no sabe. Eh, ¿Tienes esa duda? ¿O te queda muy claro la película de ¿Por qué no llegaste a una candidatura cuando...? pudiera ser un elemento natural a una candidatura, pues por los puestos que ocupaste, ser secretario de gobernación no es cualquier cosa, y sobre todo porque participaste muy activamente en todo lo que fue pues, la campaña de, de, de Morena para que llegara por primera vez a gobernar Puebla. Claro, pues mira, yo lo que tengo claro es que eh, muchas de las mujeres, hombres, venimos de esa vertiente acompañando desde hace mucho, eh, yo te diría en su gran mayoría no eh, tuvimos la posibilidad de ser candidatas o candidatos en el proceso anterior uh -huh. y yo creo que eso es lo que también eh, está ahorita en definición al propio interior del partido, cómo va a llevarse a cabo hacia el 2024, uh -huh. pues todo ese eh, proceso de definición de eh, uh -huh. quiénes van a ser no solo las abanderadas o los abanderados, sino de qué tipo de proyecto es el que realmente se va Exacto. a estar reivindicando e uh -huh. impulsando a través de esta vía. Entonces, eh, más allá de la responsabilidad en el servicio público que ahora tengo, yo, eh, como te lo dije también la vez anterior, yo lo que me considero es un soldado de la cuarta transformación y en ese sentido un ciudadano en pleno uso de mis derechos que va a seguir desde la trinchera en la que se encuentre, impulsando a que este proceso se consolide y obviamente cumpla todos los objetivos que tiene, que tienen que ver fundamentalmente con el bienestar de la gran mayoría de la población de este país, con que mm. todo mundo tenga acceso a... Eh, condiciones dignas de vida, de oportunidades, okay. y también con una visión de desarrollo de nuestra nación como país independiente, como país soberano, porque más tenemos todas las condiciones para hacerlo. Ok, oye, ¿qué te parece, por ejemplo, algunas de las acciones que está haciendo Mario Delgado, que es pues, el líder nacional de Morena, y claro que si él hace un pronunciamiento, por supuesto que tiene repercusiones, como un efecto dominó en todo el país?, esto de que no que van a demandar a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica y estos tendederos que hay ¿no? en muchos estados eh, donde se cuelga la foto y el nombre del traidor a la patria y que mm -hmm. por eso los está eh, eh, denunciando eh, por traición a la patria, que bueno, eso ya es una opinión que yo tengo, pero me la guardo porque lo importante es tu <risa> opinión. Eh, ¿Qué opinas al respecto? O sea, de este pronunciamiento que, bueno, repito, como efecto dominó se está llevando a cabo en, en los estados y en Puebla, pues ahí ya vimos el tendedero que le pusieron, ¿no? En el Zócalo, a los eh, pristas este, panistas y ya vimos también que... Este, eh, hicieron ahí ¿no? unos rayones ahí afuera del Comité Municipal del Pan y los panistas dicen que fueron los morenis pues ya se traen aquí un relajo la polarización, claro que llegó a Puebla ¿tú qué piensas al respecto de, de estas formas de hacer política de Morena? Mira, yo si bien creo que efectivamente hay eh, dos visiones totalmente contrapuestas de lo que debe ser el modelo de desarrollo de nuestro país y que en ese sentido como en cualquier otro país están en permanente confrontación yo no veo que eso eh, digamos lo podamos eh, trasladar a que hay una polarización en la sociedad tan es así que prácticamente todos los ejercicios eh, de las distintas empresas consultorías eh, serias que se dedican a llevar a cabo eh, levantamientos Ajá. demoscópicos, pues dejan claro que prácticamente entre el 70 y el 75% de la población respalda al presidente de la república y al proyecto de la cuarta transformación y obviamente pues hay un porcentaje, a lo mejor de un 20, un 25% pues que no lo hace como en cualquier otro eh, país del mundo, pues tenemos hoy una sociedad plural pero que de manera contundente está viendo en qué sentido está eh, caminando este país y lo está respaldando. Oye, Ahora. Pero estos discursos de. ¿esto, eso es un discurso de odio, ¿no? Esto de que este Nacho Mier dice de los ¿cómo se dice? espérame. De los fusilamientos. Este. ¿cómo, cómo? espérame. Por acá lo debo de tener anotado. De los. de los fusilamientos pacíficos. ¿Qué onda? O sea, un fusilamiento, pues es un fusilamiento, ¿no? O sea, es... O sea, el, el, el hecho de que pongan tu cara... O sea, yo, yo me imagino a los diputados... O sea, a ver, ¿yo qué sentiría que mi cara estuviera puesta en el zócalo de la ciudad y puesto ahí traidora a la patria? Eh, eh, o sea... Pues mira, yo creo que... De ¿Está lo que, bien? Pues yo creo que es parte de la libertad de expresión que existe en nuestro país. Si yo te dijera... Toda la serie de calificativos, de toda la serie de señalamientos que a la gente que formamos parte de todo este proceso nos eh, estuvieron permanentemente diciendo no ahora que ya eh, de, a partir del 2018 eh, triunfó este movimiento y este proyecto de transformación del es... país, sino desde antes. Eh, podíamos ah, bueno. hablar de temas discriminatorios, de, esto es un de temas de temas, desde la presidencia de la de República, temas pasando por una posición de poder de un líder de, de, de un partido político, con todas las eh, eh, facilidades para los medios de comunicación obtener todos los reflectores para que tu voz sea escuchada desde, desde un sitio hasta cualquier rincón de la República. Mira, si hoy hay un ámbito desde el cual se ataca y permanentemente se cuestiona al proyecto que hoy está gobernando este país, justamente es desde los medios de comunicación. ¿Sí? Si tú eh, analizas eh, la línea, la tendencia del de 90% de los medios de comunicación de nuestro país, te vas a encontrar con que el ese porcentaje permanentemente ataca el proyecto de gobierno tan de, de, alto y a lo mejor hasta me estoy quedando corto okay. podríamos analizar el tema Puebla y, y, y, Uy, y no, ¿verdad? Y, y veríamos eh, cómo está el tema ¿no? yo no veo mucha crítica ¿eh? yo eh, no veo una crítica real real y profunda de los medios de comunicación hacia los gobiernos ¿eh? pues yo veo que en el caso del proyecto que a nivel nacional se está implementando, sí hay una crítica muy fuerte, aquí en el caso de Puebla, pareciera de pronto que hay una 4T que es la única buena y todas las ajá, demás pero a es ver, mala, sí. ajá, pero, pero no, bueno. Pero a, acá los que están exponiéndose son a los, no los medios, que ese pues ya sabemos que el presidente nos trata con la punta del pie, no, sino a este sector de políticos ¿no? que... Que no estuvieron a favor de la reforma eléctrica. Mira, yo entiendo Entonces, perfectamente que hay o sea, visiones distintas y contrapuestas, es... pero aquí estábamos Ajá. hablando, porque esto surge a partir de la votación de los diputados sí. respecto a la Ajá. reforma eléctrica. Ajá. A ver, perdón, eh, mi pregunta muy muy, muy llana es, eh, ¿estás a favor de esta, de esta forma de eh, Mario Delgado y de, bueno... ¿No? De, de calificar de traicioneros, de señalarlos y de hacer esta denuncia Porque, bueno, si vamos a la legalidad, la denuncia no tiene fundamento O sea, si nos vamos a meter a los cánones de la legalidad, no tiene fundamento Pero bueno, eso es otra historia Obviamente lo está utilizando de manera eh, mediática esto no va a proceder porque la traición a la patria claro que sí está catalogado en el código penal así es esto no va o sea y... quiere meter a la cárcel a los diputados no yo creo que no es un tema de meter a la cárcel no es una es un dinámica, tema mediático bueno es, es un tema de que como tú lo acabas ¿Te de busca, decir no te gusta pues bueno yo creo Entonces, que es un, favor, yo simplemente como... tengo eh, claro que es un tema bien ganado sí desde mi punto de vista bien ganado con... sí o sea, ese calificativo se lo ganaron a pulso todos aquellos que eh, privilegiaron el interés de las empresas extranjeras respecto al interés nacional. Podemos tener diferencias en muchas cosas, pero cuando tú pones sobre la mesa quién está a favor de los intereses de nuestro país o quién privilegia que empresas extranjeras vengan a obtener ganancias por encima de los intereses nacionales, pues ahí es en donde okay. se configura justamente esta, esta cuestión, ¿no? Ok, okay. dice Ixel eh, eh, Romero, dice tu abogada, así se llama, Ixel Romero tu abogada, dice la representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla está en las mejores manos, felicito al ingeniero David Méndez, ¿ahí la conoces?, porque se nota la diferencia en la atención y el trabajo en la representación. Es una afán. Un gusto. Es por un supuesto. Me la conozco. Este, Jorge García eh, nos está viendo. Pedro Torres Rojas. David, felicidades por tu gran desempeño dentro de la cuarta transformación. Te mando un abrazo fraterno y combativo. Órale, larga vida, hermano. Eh, Laura Cruz, la derecha, en especial el pan, lleva años tirando su discurso de odio contra gente que piensa diferente. Llevan años menospreciando a los seguidores de AMLO y o Morena. Dicen, les dicen chairos, dice, y además y, y demás atrocidades. Y ahora se sienten ofendidos. Muy hipócrita de su parte. Solamente cosecharon el odio que sembraron durante años. Saludos. Atentamente, David, adorno. Ah, no. Laura Cruz, es que estaba diciendo lo mismo que ¿verdad? tú ya, bueno, con otras palabras, ¿no? Laura Cruz dice esto. Dice Alexa López. Excelente trabajo, ingeniero David, de una gran vocación de atención y de ser una gran persona. Saludos. Perfecto. Este, eh, David Méndez, ¿qué va a pasar en, con Morena Puebla? ¿Tú cómo la ves? Bueno, hablamos un poquito a nivel nacional, las tendencias, tu, tu, tu, ahora aquí en el estado. Eh, repito yo bueno desde afuera veo dos grandes grupos no que sí los veo como muy como que en choque y aparte también también ya veo todos vemos que ya alzaron las manos dos figuras que son muy emblemáticas no todo el mundo los conoce claro es el senador Alejandro Armenta y el coordinador de la bancada en San Lázaro eh, Nacho Mier también que ellos posiblemente pudieran ser los candidatos a la gubernatura en el 2024. Este, ¿tú, ¿Tú cómo ves este escenario para, para Morena? Es decir, tanto en su, en su composición de partido interno aquí poblano, que bueno yo lo veo como que sí está cañón, se están agarrando de las greñas y bueno, está terrible, no, y también en esta, eh, en esta visión de dos competidores que se ven como muy claros, bueno, eso es lo que, es la interpretación, ¿no? Mía, para no decir que hay que. No, no, la mía. Pero la tuya es la más importante. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo Mira. ves a tu partido? ¿Cómo ves a tus aspirantes? Mira, yo creo que.. Eh Morena, al igual que las demás fuerzas políticas en donde no se cantan mal las rancheras, también se están dando sí. con uh, todo. Pan, no, bueno. No, <risa> eh, bueno, cada chisme. ¿Verdad? Está cañón. Pues está obviamente en un proceso de definición de cuál eh, va a ser, eh, digamos, el, el perfil que va a acabar adoptando pues, rumbo al proceso de sucesión del 2024. Y que en ese sentido, como yo te decía, eh, la complejidad en el campo de la Cuarta Transformación pues es toda esa diversidad de actores y de visiones respecto a este proceso de transformación. Eh, si bien en este momento eh, se han manejado eh, como posibles alternativas eh, la que pueda representar en su momento una figura como la del de coordinador de los diputados federales eh, Nacho Mier, ¿No? Eh, o la del senador Armenta o la del equipo que hoy pueda estar eh, al frente de la gubernatura del Estado. ¿no? Eh, yo creo que este es un escenario que está en evolución y sí. que no podemos perder de vista uh -huh. que en el informe que en diciembre presentó el presidente de México en la explanada del Zócalo, de la capital del país, el presidente reiteró que la Cuarta Transformación es un eh, proyecto de izquierda que no debe estar zigzagueando y que no se debe de correr al centro. Entonces yo creo que con esto lo que te quiero decir es que dentro de este escenario que está configurando todavía seguramente vamos a ver muy próximamente, que también se va a conformar lo que dentro de este abanico de opciones va a ser la representación de la izquierda, de la vertiente social que ha venido acompañando todo este proceso de cambio. Pero es un escenario que todavía va a evolucionar mucho. Yo o sea, ¿otra que... corriente o cómo? No, no, no otra corriente, otra opción. Okay. Sí, aparte de las que hoy se pueden estar manejando. Es un uh -huh. escenario que todavía está en construcción, en evolución. Si bien ya prácticamente muchas o casi todas las eh, acciones políticas uno la, las ve en el contexto uh -huh. del 2024, lo cierto es que todavía está en proceso de construcción el escenario en donde seguramente el próximo año tendremos mucho más claridad de cuáles son las distintas alternativas que van a estar participando en esta coyuntura al interior de la 4T de competencia para abanderar el proyecto. Está, está conformado, lo que estoy entendiendo es que está conformado por varias izquierdas, o sea, por varias corrientes de izquierda. Sí, estas, estas unas más de izquierda, si, digamos, si, si partimos de que todo este... Eh, proyecto, todo este conjunto uh -huh. es la izquierda que hoy está, en, representa a la izquierda que hoy está en nuestro país, sí. eh, con los distintos orígenes de todos estos actores. Yo creo que todavía nos falta una opción que va a estar presente, que es la que represente a esa vertiente histórica que ha venido a, i, empujando uh -huh. y acompañando este proceso de transformación. Ahí estás tú, izquierda. Ahí me considero yo de, participando, por okay, supuesto. De acuerdo. ¿En dónde veremos a David Méndez? ¿A dónde te gustaría? O, o Ya me dijiste que eres un soldado, sí, me queda claro, pero eh, tú también eres un hombre todavía joven que, que, que tiene una carrera política y que le gusta la política y que le gustaría ser candidato. Mira, yo actualmente me veo en donde estoy cumpliendo mi responsabilidad, ¿no? yo creo que este es un tema que va a ir evolucionando, y que llegarán los momentos eh, más adelante de determinación de una vez más si participar okay. nuevamente en el tema del ámbito eh, político-electoral o no. Lo cierto es que, como te decía, en la trinchera en la que esté, yo voy a seguir permanentemente impulsando a que este proceso de transformación del país se profundice y se consolide. ¿A quién más ves así? Como que en el escenario, en este escenario, ¿no? Ah, pues mira, esta persona tiene estas características, este camarada, como dicen ustedes, este camarada <ríe> tiene estas otras cualidades, características, en fin, podría ser. ¿A quién te gustaría, eh, eh, viendo, alzando la mano, participando? ¿A quién? Mira, yo... Eso yo... está padre. Eso no. está padre de, de, de decir, ah, pues... Ah, claro que la caballada está gorda, como dicen. Es que ¿no? eso es lo que te iba a decir. Afortunadamente en el campo de la 4T, hoy la caballada está bastante fuerte. A ver, hay. ¿qué? ¿Como quién? Mire, a, a, mira, hay N cantidad de compañeras, de compañeros... ¡Ay, no seas discolo, no es No, yo creo que cada uno tiene que ir tomando sus definiciones. Yo creo que, afortunadamente, uh -huh. este gran proceso de transformación, lo que ha impulsado es la participación de muchas mujeres y de hombres comprometidos con un proceso de cambio que lo estamos impulsando. Y de ahí van a salir... Eh, seguramente abanderados para todos los distintos cargos eh, que van a estar en juego en el 2024 justamente en esa intención ¿No tienes algunos camaradas que te gustaría que estuvieran? Mira, yo considero a todas y todas las compañeras y compañeros de Morena eh, como gente valiosa que eh, dependiendo su interés y su perfil pueden estar participando okay. en una gama muy amplia de, de temas. ¿no? ¿Quién te gustaría más, Nacho Mier o Alejandro Armenta? Yo creo que va a haber más opciones. Sácatelas, en serio. Sí, yo pues, pues, no las vi. Pues, mira, yo creo que. Eh, la gubernatura está como cañón. O sea, diputados, presidentes municipales, pues puede ¿no? Según la zona, el distrito, etcétera. Pero pues, así, goberna gobernadores. Yo, yo sí creo que, que va a haber eh, más opciones. Insisto, que este escenario que hoy está actualmente presente, sí. pues sobre todo en el marco de las columnas políticas y de los analistas políticos. Luego nos echan la culpa. A va a evolucionar y que va a saber cómo eh, seguramente. En las redes, David, nosotros qué, ahí no, <risa> ah, a, sí. a Nacho ahí friega veo a Alejandro Armenta regalando arbolitos, veo, o sea, a <risa> ver, pues, no, bueno, dicen no. que somos nosotros. Ahí, ahí, yo creo que en ese sentido también eh, y es respetable. Eh, distintas eh, estrategias eh, de participación hay pues las de los actores tradicionales claro. que, como se decía antes, pues entre más rápido arranques, más avanzas pero también eh, digamos la experiencia nos ha dicho que no siempre eso da resultados claro. insisto yo creo que este, sí es, un, cosas. este es un proceso que todavía le falta mucha, claro, mucha agua por correr y que se va a ir configurando yo creo que el escenario digamos, más apegado al que se va a dar eh, por la competencia de, de quienes van a banderar eh, los distintos espacios, eh, lo vamos a estar realmente percibiendo eh, a partir del primer trimestre del próximo año. De acuerdo, José Manuel Herrera, Roberto Pérez, Joaquín Balandra, Faustino Reyes y Lourdes Chelua nos están viendo. Muchos saludos. Okay. Entonces, eh, ¿te gusta ahorita tu partido? ¿Cómo está? ¿Qué le faltaría para Puebla? ¿Qué le faltaría a Aristóteles Belma? Mira, yo he eh, platicado eh, con él, como, al igual que con muchos otros compañeros que coincidimos en que desde nuestros distintos ámbitos tenemos que estar empujando a, a esta consolidación, y yo lo que esperaría... En Morenda es un proceso de definición en donde, como te decía, más allá de una simple herramienta político-electoral, se convierta, eh, una vez más, en un gran canal de participación de los distintos sectores de la sociedad que verdaderamente eh, aman a nuestro país, quieren que vivamos en una lógica de justicia, de bienestar de desarrollo y que en ese sentido, pues, eh, Morena como partido abra eh, en es, eh, la construcción de una gran agenda de desarrollo para nuestro Estado y para nuestro país. Yo creo que el resultado que se obtuvo de la consulta que recientemente eh, de revocación de mandato, sí. que le reiteró eh, ampliamente la confianza a nuestro presidente, nos indica el gran respaldo que en el estado de Puebla tiene el proyecto de la cuarta transformación con 840 mil votos ganas una gubernatura y si estás hablando de que ese prácticamente fue el voto duro, el que se movió en este proceso, con el 30% de las casillas instaladas, pues imagínate lo que puede llegar a suceder si se articula bien eh, todo un proceso por parte de Morena como partido para integrar a las mejores eh, mujeres, a los mejores hombres y sobre uh -huh. todo un proyecto muy claro, identificado con las grandes necesidades y aspiraciones de las poblanas y poblanos, pues uh -huh. no te cuento. ¿sí? La selección de candidatos, ves que eh, también estuvo muy señalada, a muchos no les gustó, hubo bueno, tomas del partido, etcétera. Eh, creo que ahí es uno de los puntos flacos, ¿no? De sí, será uno de los temas que es importantísimo atender, generar un proceso eh, totalmente transparente, democrático, claro, con reglas muy bien eh, definidas y creo que en ese sentido la competencia democrática pues siempre, eh, digamos, será eh, un, un tema que nos debe caracterizar, ¿no? a diferencia pues, de lo que es la opción hoy, eh, conservadora, que es la que está contrapuesta a este proyecto de transformación. ¿Cómo ves la alianza eh, PAN-PRI-PRD aquí en Puebla? Yo, pues lamentablemente veo a una oposición que no ha logrado eh, pues, asimilar la derrota desde el 2018, que no ha sido capaz de construir un proyecto alternativo al que hoy está vigente, eh, vive en un proceso simplemente de cuestionamiento, pero si nos regresamos a observar un poquito lo que ellos hicieron en el pasado, pues la verdad es que vemos el desastre en el que acabaron dejando en el país, entonces la verdad es que pues en ese sentido eh, la veo totalmente desfigurada, porque hoy hay pues ya una simbiosis absolutamente total entre dos partidos que formalmente pues, son totalmente, o deberían ser totalmente contrapuestos, pero pues que hoy están alineados a los mismos intereses, ¿no? De acuerdo. Oye, y de para la presidencia, ¿quién te gustaría? Para la presidencia de la República, pues es que ahí también, eh, Claudia, si algo hay para escoger, si algo hay para escoger es hay dos. Bueno, hay quienes también incluso hablan de la posibilidad de que el actual secretario de Gobernación pudiera ser también una tercera opción, ¿no?, entonces, este, no, yo creo que, mira, yo creo que con cualquiera de los tres eh, este proyecto gana, sin lugar a dudas. Eh, creo también eh, pues que estamos en tiempos de las mujeres, ¿no? Y creo que en ese sentido, bueno, el hoy también tener como aspirante a eh, una gobernante de la capital del país que ha desarrollado eh, un proyecto pues, muy importante no solo en la vertiente social, sino en una lógica también pues, de modernidad, de implementación de toda una política de desarrollo urbano impresionante, en fin, eh, con éxitos también en tema de seguridad, pues habla pues, de que tenemos ahí una opción eh, muy valiosa, no pero también por el otro lado si analizamos pues, todo lo que ha eh, logrado el propio canciller eh, Marcelo Ebrard, eh, pues se ha eh, convertido en un gran articulador eh, pues de lo que es la política. Pero, de ¿a nuestro quién te país. gustaría? Yo creo que cualquiera de los dos eh, serían extraordinarios candidatos. El secretario de Gobernación ha resultado un muy efectivo eh, operador político eh, también, pero pues bueno, mi corazón siempre late mucho más a la izquierda. Entonces, eh, por supuesto que quien en su momento presente. Eh, eh, ese proyecto de continuidad uh -huh. y de profundización de la cuarta transformación en esa línea, pues yo creo que por ahí estaremos nosotros empujando. Muy bien. Y eh, a Claudia Rivera, ¿cómo la ves? Bueno, es una compañera eh, también del partido que está... ¿Es ¿Como para el senador? No sé, yo creo que, insisto, este es un eh, escenario que va a ir evolucionando y que en su momento pues eh, estará estableciendo objetivamente las condiciones que cada quien tenga si es que su interés es aspirar a, a alguna candidatura, ¿no? Pero bueno. bueno, yo creo que es muy importante que, que anda muy activa este, en distintos lados y, y es, una, es una buena compañera. De acuerdo, pues muchísimas gracias David Méndez Márquez por estar aquí en Los Conjurados. Muchísimas gracias por su compañera, muchas gracias por todos sus mensajes, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, échate un clavado al portal de los conjurados y también, pues síguenos en nuestras redes sociales. Besitos, buenas noches, bye. Hola, muchas... buenas tardes, soy la doctora Liray Somerville, estamos aquí en la clínica Somerville Clinic of Beauty y hoy quiero platicarles de un tratamiento que es maravilloso, que es rejuvenecimiento facial con células madre. Me han preguntado de dónde se obtiene. Cómo sabemos que si sí, en realidad son células madre mesenquimales de 5, 10, eh, 25 o más millones de células. Quiero presentarles esto. Esta cajita que están viendo ustedes aquí apenas me llegó eh, hace un par de horas. Así es como llega. Bueno, yo ya la saqué de la caja de cartón. donde venía. Abrimos la caja y algo que me gusta mucho es esto. Este es un certificado de calidad de las células troncales mesenquimales. Esto es, este es para el paciente. Si pueden ver, está sellado con fecha 11 de abril, el día de ayer que es cuando se realizó este estudio. Y aquí se puede certificar que efectivamente estamos hablando de células madre mesenquimales. En este caso son 10 millones. Vean cómo viene, está todo en frío, lo tenemos aquí en este paquetito, es un vial, este es un vial que viene preparado, así como ustedes van a ver, como ven está bien cerrado, bien sellado, ah, bueno, tenemos que cortarlo para poder sacarlo, no, no mentira, aquí está, miren, así viene, ¿Sí? Estas son las células madre que vamos a aplicar en unos momentos. Eh, ahorita están preparando al paciente allá arriba, se le está haciendo una limpieza facial profunda, dermoabración radiofrecuencia, preparando la piel para poder recibir todos estos nutrientes. Vamos ahorita a extraer sangre porque tenemos que... También preparar eh, plasma rico en plaquetas que se va a combinar con todas estas células. En un momentito más vamos a grabar cómo se aplican. Y bueno, yo lo que quería es que ustedes vieran y que tuvieran la, la certeza de dónde vienen estas células, el certificado que tienen y bueno, pues la garantía también que estamos ofreciendo. Trabajamos con Criovida, que es el mejor laboratorio hoy día aquí en México para preparar estas células. En un momentito seguimos eh, eh, trabajando, platicándoles cómo va este procedimiento.